Mira, ya esta situación la hemos agotado de toda la forma. Eh, y hemos hecho acuerdos con los parceleros, con medio ambiente, con todo. Pero los parceleros siguen y siguen formigando. Ayer fue un día que no pudimos cumplir el horario porque eh, estaban formigando. Y hoy otra vez, desde que llegamos a la escuela, están fumigando. Entonces, vamos a tomar una medida ya con drástica con ADP y distrito, que si los paraceleros no toman en cuenta, eh, vamos a tener que cerrar la escuela, porque así no vamos a esperar que se nos muera un maestro. Ya ayer y hoy eh, ya hemos trasladado dos maestras, porque ya no aguantan más.